En este video vamos a ver cómo realizar una simetría por traslación. Para eso selecciono mi entidad y en la persiana transformar elijo la opción mover. Si quiero una traslación a lo largo del eje X, deberé cargar un desplazamiento en horizontal. En este caso yo voy a hacer un desplazamiento cada 30 milímetros son milímetros las unidades que he cargado yo aquí que he seleccionado si yo simplemente oprimo aplicar la entidad se va a trasladar sin copiarse a sí misma para que se copie a sí misma necesito aplicar el, el atajo de teclado control D es decir teniendo seleccionada la entidad oprimo control D y le doy a aplicar y lo vuelvo a hacer tantas veces como necesite para completar mi simetría por traslación. Muy bien, si eh, quisiera una traslación a lo largo del eje Y, tendría que cargar un desplazamiento en el eje I y, y colocar 0 en el eje horizontal. Si yo quiero trabajar con una, un desplazamiento oblicuo, es decir, con algún ángulo a lo largo de, de una trayectoria que tenga algún ángulo, deberé trabajar ingresando valores cuyo cociente, la altura dividida en el ancho, es decir, el desplazamiento en vertical dividido en el desplazamiento en horizontal, corresponda a la pendiente de la recta que va a funcionar como eje de la transformación. O lo que es lo mismo, a la tangente del ángulo que forma esa eh, recta que funcionaría como eh, eje de la transformación con el eje x. Bien, entonces, si yo cargo un desplazamiento igual, por ejemplo, 30 milímetros en horizontal y 30 milímetros en vertical, lo que voy a tener va a ser un desplazamiento a lo largo de una recta que está a 45 grados respecto al eje x. ¿Por qué? Porque la tangente de 45 es 1, entonces al cargar valores iguales se cumple esa condición. Nuevamente voy a oprimir control D, le doy a aplicar, control D, aplicar, control D, aplicar. Bien, ahí tengo un desplazamiento a 45 grados. Si yo quisiera hacer un desplazamiento con cualquier otro ángulo, lo que debería calcular es la tangente de ese ángulo, bien, y cargar valores cuyo cociente me dé esa tangente. Por ejemplo, para 30 grados yo lo he calculado y si yo coloco acá 17,2 y acá coloco 10, ¿sí? El cociente de estos dos valores me va a dar el valor de la tangente de 30 grados. Entonces, si sí, ahí selecciono, oprimo control D y le doy a aplicar, ¿Sí? el ángulo que está formando la trayectoria que siguen estas entidades con el eje X sería de 30 grados. Muy bien, con esto entonces nosotros podemos resolver simetrías por traslación. Indicando con mucha precisión los valores que hemos tomado, tanto de desplazamiento como de ángulo de la trayectoria.